No suerte es esto. Este video contiene contenido muy fuerte para personas sensibles. Se recomienda discreción. Ah, por fin. Ya acabó 2019 y he llegado... ¡Ay! Necesito muestras. ¡Ay! 30 de diciembre de 2020. Finalmente, mi blanca casi está completo. Solo necesito dos años más para... 2021. Oh, mierda. Últimas palabras perra. Por favor, no me Je. perra. Ah, mierda, me manché con su sangre. Por un momento. ¡Ah! ¡Feliz año nuevo!